Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión, continuando con el especial de Halloween, voy a hablar de X-X también conocida popularmente o en Latinoamérica por estos lados nadie la debe mencionar como X esta película que cobró mucha popularidad a principios de este año no recuerdo bien en qué meses, pero recuerdo... ...que todas las personas estaban comentando esta película... ...de hecho, yo suelo entrar a Letterboxd... ...me pueden seguir ahí, si quieren... ...el enlace como siempre está en la descripción... Eh, ...para chusmear, a ver, cuando ando medio perdido o por ahí... ...al estar muy ocupado, pierdo la noción del tiempo y... y de los estrenos que, que vamos teniendo, entonces es como que al entrar a Letterboxd... Me aparecen eh, los estrenos más vistos O lo que las personas, al menos las personas a las que yo sigo eh, Están viendo, entonces al tener esa información más o menos me puedo guiar Por lo que puedo ver De hecho así he visto una película justamente De la que hablé en el especial de Halloween el año pasado, Sensor Esa película la vi por, por Letterboxd ...por entrar y ver que estaba entre lo más visto en ese momento. Eh, y así también, eh, por Letterboxd, terminé viendo Never, Rarely, Somethings, Always... Eh, ...por buscar estrenos del, del año, eh, lo que se venía en ese año. Entonces, por fechas, buscaba a ver las películas que, que se iban a estrenar... ...y encontré esa película. Me llamó la atención el póster... Un póster normal, tampoco llamativo, pero me llamó la atención por alguna razón y terminé entrando. Y me encantó. Eh, es una red social que me gusta mucho. Pero bueno, a lo que iba. X aparecía eh, como una de las más vistas y tenía ganas de, de verla. No entraba porque... <ríe> por lo que había visto en un avance es como que mmm, esta no es mi tipo de película de terror o sea yo puedo llegar a meterme en películas por ahí incluso más densas en cuanto a, a, a al terror sí eh, más incluso perturbadoras no sé si tanto tampoco eh, pero más tirando al estilo Ari Aster con Hereditary o Midsommar Si se quiere Me puedo tirar más a ese estilo eh, Lamb, eh, Sensor misma, con, con ese tipo de terror Que al Slasher O sea, prefiero que me destrocen el cerebro Y me lo hagan pedacitos A que eh, corten personas, desmembramientos, eh, mutilaciones y todo ese tipo de cosas. Eh, claro, en otras producciones, por ejemplo The Voice, ¿no? por nombrar algo así rápido, o películas de Tarantino, que suele pasar, no me jode tanto, no me jode tanto, pero bueno, Game of Thrones, House of the Dragon, eh, pero en este tipo de películas es como que... No, no, no, no suelo entrar, no suelo entrar. Pero bueno, para este especial, casi de manera obligada, terminé viendo esta película Y la verdad, no me arrepiento, la verdad que agradezco que me la hayan mencionado Para verla y poder reseñarla en este especial de Halloween en el podcast Porque la verdad que me iba a perder de posiblemente una de las grandes películas del 2022 ¡Epa! Seba, acabas de decir que no querías verla porque había muchas cosas sangrientas, mucho gore y brazos cortados y cosas clavándose en ojos de personas. Y ahora, eh, ¿es una de las películas del año? Sí, sí, a veces pasa. A veces pasa que cuesta entrar a alguna película, pero una vez que entraste, te encantó. O por ahí no. Pero bueno, eh, es el caso de ex que... La verdad me encantó. Eh, lo habrán notado en todo lo que dije anteriormente. No soy de este tipo de películas. Pero algo que me gustó mucho es eh, la historia. La verdad que generalmente este tipo de películas tiran a meter a un grupo de personas en un lugar alejado. Generalmente alejado. Y que alguien o algo los vaya matando de a uno. Eh, generalmente los primeros que mueren son siempre los mismos personajes con los mismos estereotipos. Sobreviven casi siempre los mismos personajes con los mismos estereotipos. Son como películas eh, hechas eh, ya de antemano y que cada director le va agregando su condimento. no Pero casi siempre son las mismas películas. No estoy criticándolas. O sea, no soy mucho de estas películas, pero... Hay muchas que son muy buenas, de hecho la masacre de Texas no la vi, pero eh, va por este lado y bueno, no la quiero prometer como con el cadáver de mi novia, eh, no la quiero prometer para el próximo especial de Halloween, pero eh, ya que en el episodio anterior prometí una película, por ahí no quedaría para nada mal. Que la masacre de Texas sea ya una de las películas confirmadas para el especial de Halloween 2023. Eh, generalmente estas películas, sin, sin criticar, eh, lo repito, terminan siendo siempre iguales, con la misma fórmula y siempre lo mismo. Eh, es como que en un momento hubo una explotación con esto, con Jason, con Freddy... Eh, no sé si hubo secuelas de la masacre de Texas. Creo que sí. También cuando hacen eso de secuelas, secuelas, secuelas. Secuela, es se como... Oh, ¿Por qué? Eh, con... Mike Myers en Halloween. Eh, es un slasher también, pero no esta temática de un grupo de personas en una cabaña. Eh, pero más o menos van todas por el mismo lado. Casi siempre andan por ese... Andan por esa historia. Y la historia en sí... Bueno, Scream. La historia en sí... Eh, no importa mucho. Es como que... Ah, casi siempre es algo para zafar. Y no tiene mucha profundidad. Y bueno, la dejan pasar. Yo en esta película sí encontré una historia bastante más profunda. Gran elección de palabras, ¿no? Teniendo en cuenta de que... Eh, es un grupo de personas que... Está filmando una película porno. Pero... Hay algo, de hecho, ya me voy a meter con spoilers con esto, pero lo que desencadena la primera muerte, ¿sí? para quienes ya la vieron me van a entender, Ya la, la charla previa a ese momento es espectacular y es algo que me gustó mucho porque, o sea, lo más básico que se podía hacer, Partiendo de la base de metamos a un grupo de jóvenes en una cabaña y que alguien los mate. Bueno, están haciendo una película porno. O sea, eh, porque además en estas películas también algo súper común es que terminan teniendo relaciones sexuales varios personajes y terminan muriendo. sí, eh, Acá directamente estaban haciendo una película porno, pero eh, hay como ciertos aspectos en cuanto a la realización de esa película... Y cómo se llevan los personajes, y cómo además de llevarse entre ellos, se llevan con la realización de esta película. Eh, ya quiero me quiero meter en esa escena, ya me voy a meter porque creo que es un punto clave en, en la película. Eh, y algo que me gustó mucho, pero a ver, tampoco, o sea, me, me gustó, la historia me gustó, esa cierta profundidad que le dieron, pero tampoco es... Eh, en cuanto a guión, una obra maestra y un guión eh, para dejarlo enmarcado y, y ponerlo entre los 10 mejores de la historia del cine. No, o sea, está bien. Eh, lo que me gustó es que no fue tan básico como yo esperaba. O sea, al ver el avance yo me esperaba lo que les conté. Un grupo de personas en un lugar y que alguien los mata. Listo. ¿Y la historia? Vale, qué sé yo. Eh, las muertes, lo que importa en esta película son las muertes y realmente eh, empaticé con casi todos los personajes el casi va por un lado de que hay uno en específico con el que no empaticé, pero por algunas cosas me sentí bastante identificado y bueno, sería un poco cruel decir que no empaticé eh, para que Poder mencionarlo sin spoilers es el primero que muere ¿Sí? Ya me voy a meter con eso eh, Pero sí O sea, empatice Hay cosas que no me gustaron eh, Pero también hay cosas Que sí, o sea, están muy bien construidos Eso también va de la mano Con el tema de no empatizar Porque también al no empatizar Con un personaje es porque te lo están Mostrando de una manera tal En la que, no digo que lo odies Pero... Que no empatices. A veces no empatizar con personajes no significa que estén mal escritos, sino que es a propósito. Eh, esa famosa idea de me hicieron odiar al personaje. Está escrito para que lo odiemos. Como los villanos, básicamente. En la mayoría de las películas. Bueno, eh, sí, eh, es así. Eh, pero a la larga terminas empatizando con casi todos. Incluso con los verdaderos villanos de... De esta película, porque este personaje que muere al principio no es el villano, ni mucho menos. Eh, ni cerca, o sea, cosas que pasaron. Pero bueno, antes de meterme con los spoilers, resumo. Eh, me gustó muchísimo, véanla. Véanla porque no va a estar nominada nada. Eso quédense tranquilos porque las películas de terror pasan completamente de largo. Pero completamente de largo en la temporada de premios, algo que me parece una estupidez impresionante, pero bueno por ahí en algún momento mejoramos como sociedad y aceptamos este tipo de películas porque además, algo que pasa con estas películas es que nos regalan muy buenas actuaciones, no siempre pero pasa seguido y pasa seguido últimamente que nos regalan muy buenas actuaciones, por ejemplo Mia Goth, que está impresionante Gina Ortega también me gustó muchísimo me, me da mucha gracias a Gina Ortega que eh, Tuvo tres películas este año en las que básicamente le pasa lo mismo, ¿no? Corre por su vida Pero bueno, eh, no sé si catalogarla ya como una screen queen Pero creo que dos películas más de este estilo y está ahí, cerca eh, Es más, bueno, en esta película no se arrastra ¿Se arrastra en esta película? Porque en, dos, en las otras dos se arrastraba por su vida eh, bueno, no es spoiler Si sí, les digo, una es Scream Y la otra es Studio 666 La de Fuffwriters Se arrastra por su vida, literalmente Acá no me acuerdo Si se arrastraba Pero sí corría por su vida eh, La quiero mucho Gina Ortega eh, me, me parece una de las Grandes apariciones actorales De este de último tiempito eh, Realmente Ojalá le den un papel, la estoy matando, ¿no? O sea, me gustaron sus actuaciones en todas estas películas que mencioné. Eh, pero ojalá tenga un papel tirando más a algo dramático. Porque realmente siento que es una actriz muy buena y que puede explotar eh, otras facetas. Porque acá la verdad que estuvo muy bien. Pero la veo con un futuro interesante. Así que ojalá, ojalá le den la oportunidad. Eh, bueno, Mia Goth. Eh, la, la tengo... De algún lado. Pero siento que no. O sea... Eh, ahí me voy a fijar. Pero estoy casi seguro. O sea... Sé que la, de, de algún lado la tengo. Pero no sé si vi... Esas películas. Ah, ahí está. Ahí está. Eh, era la amiga de... De Anya Taylor-Joy en Emma. Ahí está. Ahora sí. Eh... Sí, sí, sí, sí. Ahora sí. Pero también estuvo en Suspiria, la nueva, la nueva Suspiria. Y estuvo en algunas más, que claramente no vi. Suspiria no la vi, vi más de todas estas. Y está en Pearl, porque claro, no se los mencioné, porque no avancé todavía con los spoilers. Pero esta película, X, no solamente fue una de las más mencionadas y de las más comentadas en este año, sino que al tiempito salió una precuela. Que cuando termina esta película te quedas ahí como ah, ahora sí se entiende porque hay una precuela en algunas cositas y de hecho yo me, me enteré pues buscando videos de reseñas para más o menos eh, encontrar algunas opiniones de, de, de otras personas sobre esta película y, y ella interpreta a la, a la señora a la anciana o sea, es ella, con todo el maquillaje encima y todo. Pero claro, no, no, no, no aparece, no, no no te das cuenta por el maquillaje. Pero me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque, bueno, obviamente ella también interpreta a, al mismo personaje muchos años antes, ¿no? Cuando es joven. Eh, por eso en una parte de la película la anciana le dice a Maxine, al personaje que interpreta en esta película, Mia God. Que le hacía recordar a ella cuando era joven. Y va a haber una tercera película. Más adelante. No sé cuándo es que se estrena. Llamada Maxine. Justamente como ella. Eh, todas. Todas. Las tres. Las dos que ya se estrenaron. Y la que se está por estrenar. Dirigidas por T. West. Para mí. Para mí se pronuncia T. West. Ahora. Ahora. No sé, entonces le digo T. West Porque creo que eh, En la reseña que, que vi eh, Le decían T. West Así que queda como T. West <risa> Después, cuando Lo vuelva a mencionar Porque seguramente Seguramente Ya probablemente fuera del especial De Halloween voy a hablar de Pearl Porque quedé muy manija eh, Y con ganas de ver esa película Y ya que estamos, voy a hablar de Maxine cuando salga, ¿no? Eh, así que lo volveré a mencionar y prometo buscar bien cómo se pronuncia el nombre del señor director y escritor de esta película, de la que voy a hablar a continuación con spoilers. Así que, si no la vieron, retírense, le ponen pausa a este episodio, vuelven cuando ya la hayan visto. Eso sí es que le molestan los spoilers, si son personas sensibles a que le cuenten detalles de las películas si no son ese tipo de personas y les importa prácticamente nada los detalles de las películas bueno se pueden quedar eso o también si ya la vieron esto como siempre les digo sigue bajo su propia decisión de qué va esta película básicamente ya lo he comentado un poco hablando sin spoilers un grupo de personas van a un lugar un poquito alejado en un campo eh, no es una cabaña, pero casi Bueno, sí, es una cabaña O sea, donde ellos se están hospedando es una cabaña Después eh, Los dueños del lugar Una parejita de ancianos Que no son tiernos O sea, si la primera impresión era Uy, qué lindo! los ancianitos Son re tiernitos Y después son unos hijos de puta eh, No, ya directamente de entrada Ya Estás sospechando algo raro Al menos del, del abuelito del abuelito. Me encanta decir abuelito y abuelito y por ahí nunca tuvieron nietos. Pero es como lo básico. Abuelito. El abuelito tenía pinta de ser un tremendo forro. Eh, y lo termina siendo eventualmente. Pero no es el principal. La principal forra es la abuelita. Eh, pero claro, al principio está como medio... Un poquito más bonita, más accesible. El abuelito era como, ojo con lo que hacen, no sé qué, no sé cuánto, ya de entrada era medio medio sorrete. Eh, pero bueno, ellos son los dueños del lugar, viven en una casa cercana a esta cabaña en la que se hospedan todas estas personas que básicamente están filmando una película pornográfica. Y después de un hecho, que es este que les mencionaba antes, que no lo podían mencionar con spoilers, empieza la matanza. Eh, el hecho en particular, a ver, teníamos al director y productor, creo que, que era de, de toda esta cuestión de, de la película porno, Wayne, Bobby Lane y Jackson Hole, interpretado Jackson por Kid Cudi. Eh, no, no tenía esta faceta actoral de Kid Cudi, de hecho estuvo en algunas películas, estuvo en la de Bill and Ted, eh, la tercera y estuvo en Don Look Up hace poco En Don Look Up tampoco es que hacía algo fenomenal eh, Y bueno, en Milan Ted tampoco Hacía algo genial eh, o, o, o demasiado interesante o importante en la película Pero acá sí, acá digamos que en Milan Ted y en Don Look Up Hacía de Kid Cudi, ¿sí? Pero acá eh, está bastante bien O sea... Digamos que no lo vi en otras películas, por lo que estoy viendo acá, estuvo en varias otras películas. No sé si habrá hecho de Kid Cudi en todas las demás, pero al menos en esta película la verdad que me gustó. Así que pulgarcito arriba para Kid Cudi, me gustó mucho su, su interpretación aquí. Y tenemos a la aspirante actriz, o la que se está iniciando en este mundo de la actuación pornográfica. Maxine interpretada por Mia Goth que también interpreta a Pearl la ancianita la abuelita para nada amable y a las personas detrás de cámara en esta filmación en esta película porno que querían llevar adelante, por un lado la ya mencionada Gina Ortea. que interpreta a Lorraine y su pareja y acá destacó la palabra pareja RJ, RJ como le decimos por acá eh, y acá está el conflicto acá es donde después se desata todo de hecho en un momento en la película me puse a pensar si RJ no se enojaba con Lorraine por lo que pasa eh, no teníamos a la primera persona muerta y no empezaba toda esta matanza porque todo arranca a partir de ese punto ...de que la ancianita mata a R.J. Eh, ¡Qué buena muerte! <risa> ya me voy a meter en ese, en ese tema, pero... lo mata él. Después, claro, la novia... ...se despierta a mitad de la noche... ...no lo encuentra... ...y lo empieza a buscar por todos lados... ...y ahí todos empiezan a salir de la cabaña y bueno... ...si no pasaba nada... Y se quedaba el pibe en la cabaña. Bueno, iban a encontrar otra manera de, de matar a todo este grupo de personas. Pero bueno, eh, pasó lo que pasó. Lo que pasó fue una discusión porque... En un momento a Lorraine, de tanto estar con el micrófono ahí... Viendo cómo grababan escenas pornográficas. Que no es necesario que detalle lo que estaban haciendo, básicamente. Pero ella estaba ahí con el micrófono, mirando todo. Se calentó. O sea... Somos seres humanos, puede pasar. Eh, se calentó. El novio también estaba ahí, estaba filmando el novio. Eh, pero bueno, ella se calentó y le dijo le dijo al novio: Yo quiero filmar una escena. Yo quiero filmar una escena. Eh, y el novio le dice: No, para, para, no, no, no. no. ¿Qué está diciendo? Estás loca. Y esa risa casi nerviosa de Me está jodiendo Y, y la piba Seguía de, de, de Hablando en serio O sea, yo quiero firmar Además lo vio a Kit Cudi Y pensó, bueno Es por acá O sea, no voy a perder mi oportunidad Y el novio ya pasó de risa nerviosa A No me está gustando nada esto O sea, no No y bueno, termina filmando la escena, eh, que también ahora lo pienso, no mostraron eh, lo que pasó. Nos dan a entender que se filmó esa escena, de hecho, justamente el novio la tuvo que filmar, porque era el camarógrafo, eh, y tuvo que ver todo eso, pero... Todas las escenas de sexo que tuvieron que filmar en la película que estaban realizando, se mostraron en la película. sí, eh, Con distintos ángulos, mostrando poco mucho, bueno, eso depende de la visión del director, en este caso T. West. Pero se mostraron, o sea, quedaron explícitamente graficadas en la película. Justo esta escena no. Lo que estoy pensando ahora es que nos da a entender, bueno, por ahí no fue... Algo increíble, pero algo pasó, porque el pibe queda completamente destruido, llorando en la ducha, y de ahí, eh, locura, se quiere ir, se enoja, y se encuentra con la ancianita, con Pearl, con Perlita. Eh, le voy a decir Perlita, porque Pearl suena como muy... ustedes deben estar escuchando y pensando, ¿qué está diciendo este pibe? Perlita, Perlita le vamos a decir a partir de ahora, y ahí, bueno, muere, R.J., y empiezan a morir los demás. Ahora, ya habiendo explicado esto y pensando, bueno, si esto no pasaba, si el pibe no se ponía a llorar y se enojaba para posteriormente irse, ¿iba a suceder todo esto? Sí, porque la película tenía que avanzar y teníamos que tener muertes, pero eh, le iban a encontrar otra vuelta. Eh, igualmente, no estoy criticando eso, ¿eh? No estoy criticando eso. Me, me pareció bien la idea, ¿no? de, bueno, se va el pibe y empiezan a caer todos como fichitas de dominó pero a lo que voy y una de las cosas que más me gustó de la película es este tema de eh, la profundidad en la historia porque no fue una historia sencilla y en específico en esta pelea en la pareja se muestran algunos diálogos muy interesantes que creo que, en cuanto a lo más analizable, si se quiere eh, es lo más interesante eh, dentro de la película en términos de guión eh, claro, el conflicto del pibe de... somos pareja o sea eh, no, no, no. además estamos hablando de 1979, un momento en el que se ambienta toda esta historia no era lo que es ahora incluso hoy en día hay mucha gente cerrada con, con muchos aspectos eh, más específicamente en la monogamia, ¿no? Eh, ya gente que abre la pareja y todas esas cosas, bueno, debería estar más abierta, ¿no? Supongo, si ya de entrada abrís tu pareja, tenés una mente un poco más abierta, pero... Eh, está todavía como todo muy eh, cerrado en un punto. Incluso para personas que por ahí son más eh, sueltas en ciertos aspectos. Eh... Y este personaje, RJ. <ríe> RJ, pero bueno, RJ, ya fue. Tiene una postura bastante. Por eso lo que mencionaba anteriormente. De... Empatizás, pero te cae mal, pero te da pena, pero decís, güey, ya fue, pendejo, lo mataron, lindo, chao. Es como una mezcla de sensaciones. Yo me he identificado viéndolo, porque, bueno, cuestiones. Pero. Está, o sea, está muy bien, muy bien escrito este personaje. Pero me gusta mucho eh, todo lo que pasa en esta conversación. Como, o sea, un personaje, el de Gina Ortega, Lorraine, viendo todas estas situaciones. Y no muy eh, metida en este mundo. No, no en el de la pornografía, sino en el sexual. Como que ella está un poco tímida eh, Ya desde el vamos Como que no quería estar ahí Como que le incomodaba toda la situación Y cuando ve todo eso Todo el sexo en la cara que le meten Es como bueno, quiero O sea La vida es una sola Hay que vivirla Quiero un poquito de esto No está mal A ver No está mal Ahora Nos paramos del lado de RJ la novia le está diciendo: Quiero que Kit Cudi me dé matar acá. Y, y encima tenés que filmarlo. O sea, no, bueno, está bien. ¿Quieren coger? Cojan. Yo me voy de otro lado. Me voy a un mucho afuera. No, lo tenés que filmar. Eh, Parémonos del lado del pibe. Y es complicado. Es complicado. Más si parándonos desde el punto de vista de este personaje. Claramente no es de mente muy abierta y tranquilamente podría haber pensado, ah, sí. De hecho en un momento yo lo pensé. O sea, si tu novia te está diciendo, quiero que el actor porno de esta película tenga relaciones sexuales conmigo y yo quiero filmar una escena, ¿por qué el pibe no le dijo, bueno, está bien, te lo permito? Pero yo quiero que Bobby, la chica rubia, tenga relaciones conmigo y filmemos esa escena. ¿No? Maravillosa jugada, pero no la hizo. Eh, igual eso es algo que pensé, no eh, No hubiera tenido sentido en la película en sí. Eh, pero también habla del personaje, de que él también era un personaje cerrado eh, en, en esta cuestión, en lo sexual, y que en realidad iba o estaba ahí por la película. O sea, el chabón, de hecho en varias ocasiones, menciona esto de que quería hacer de esta película algo eh, interesante, con una historia profunda, que no era una simple película porno, eh, y creo que también en la película en un momento lo mencionan esto, lo van a ver pagines que quieren <risa> ver sexo, o sea, no les interesa la historia, eh, pero él buscaba cine, cinéfilo puro, quería muy buenos planos, eh, una historia espectacular, bueno, él iba más por ese lado. Eh, en cambio, eh, Lorraine encontró como un despertar sexual, como una liberación en todo eso que vio y bueno, quiso probar. A grandes rasgos, entre estos dos personajes y en esta charla, que después desemboca en todo, vemos eh, estos dos puntos, como la persona que está completamente cerrada a la idea de abrir la pareja, pero no solamente eso, sino al sexo en general, a probar cosas nuevas, y la otra que estaba cerrada pero que decide abrirse y que decide probar cosas nuevas. Todo llevaba a esta situación, ¿no? Pero como mensaje y como algo detrás de todo lo que se nos estaba contando me pareció bastante interesante. Recordemos, una biblia de terror, Slasher, en la que en cualquier momento iban a descuartizar personas. De hecho, ya no recuerdo hasta qué punto habíamos llegado eh, en cuanto a duración al momento en el que sucede esto que les estoy contando, pero yo pensaba, che, ¿en qué momento vamos a ver toda la matanza? Eh, pero es un punto que me gustó mucho. Y para terminar, en específico de esta escena, eh, cuando salen a hablar Wayne y RJ, vemos que RJ completamente enojado, como no, no, no yo no, no, esto no lo quiero hacer, no. No, no, no, no, no lo tolero, no sé qué. Le sale del alma decir, ella no es como las demás. Yo ahí estaba aplaudiendo, como grande, grande, T-West. Te voy a nominar como mejor guión original en mis premios, porque te lo mereces. Porque lejos de alejarse de esto que les acabo de comentar, de esta idea de ser abierto en el sexo o ser cerrado en el sexo y todas estas cuestiones. Eh, el chabón tira eh, la de persona cerradísima como diciendo, bueno, entonces esta es puta y es una persona que no vale la pena y mi novia es eh, re buenita y no hace estas cosas, que es algo bastante generalizado, ¿no? como... La famosa frase de son todas putas eh, eh, Tranquilidad porque este este episodio está aclarado que es explícito ¿sí? eh, No debería estar un, un niño de 10 años escuchando esto Si lo está escuchando, bueno Madre, padre, mal ahí Dejaron a su niño escuchando este podcast pero bueno eh, me, me encantó porque es una frase muy repetida es una frase que, que se encuentra mucho en la actualidad, la de son todas putas, y la que más o menos menciona R.J. Con variaciones, pero más o menos siempre la misma idea de la chica o el pibe, pero mayormente la chica que es más suelta, más eh, de querer coger, porque es hermoso coger y se puede coger con cualquiera. O sea, eh, está perfecto. Eh, siempre se ve a esa persona como... Que está mal, ¿no? Como eh, por alguna razón está mal. Y de hecho, hablo por mí, pero creo que a muchas personas le pasó, nos criaron así. O sea, eh, nos criaron con la idea de eh, como que el sexo estaba eh, muy, muy tapado. Bueno, hoy en día sigue siendo un tema muy tabú. No tanto, en el último tiempo creció muchísimo, como muchas cosas, pero es un tema que se ha abierto mucho. Pero... Es un tema que todavía sigue generando entre polémica y entre eh, molestia, incluso diría, al hablarlo o al tocarlo. Eh, y más esta idea de... Ah, tiene sexo. Eh, qué puta. Eh, y, y me gustó, porque esa frase de RJ, tirándola así enojado ella no es como las demás y el chabón parándolo como para para para te tranquiliza porque te emboco acá eh, claramente te muestra de que no necesariamente incluso en la actriz porno no necesariamente por tener relaciones o ser una actriz porno sos una persona de mal como si fueras el demonio no o sea eh, que es una idea que posiblemente en ese tiempo era más común y que hoy en día Sigue estando por ahí, suelta En algunas personas, en algunas cabezas Pero no tanto eh, Y en el contexto de toda la discusión Que habíamos tenido previamente Y todo lo que se venía viendo eh, Es casi como la frutilla del postre Para eh, este momento de la película Que me encantó eh, Y que posiblemente Posiblemente sea mi momento preferido De, de esta película Y lejos de algo de terror. Así que, muy vintage te van con muchísimo. Ahora, esto tendría que haberlo mencionado en los puntos positivos, pero me se ve, perdón. Así que, eh, vamos eh, a como suelen ser los episodios. Para empezar, los puntos negativos, solamente algo, solamente uno para destacar. Eh, y entre tanta profundidad y tantas cosas lindas que me gustaron de esta película, eh me molestó un poquito que se cayera en las obviedades, las obviedades del género, en específico en las muertes, porque la gran mayoría de las muertes son predecibles, la gran mayoría, la gran mayoría. Cuando lo matan a RJ, ya sos boleta. O sea, desde el segundo cero, en el que te cruzas con la ancianita, con Perlita, ya está ya está, fuiste, y baja de la camioneta, y se va acercando, y se va acercando, y yo me estaba tapando en la cara, como, decía en un momento se ve que Perlita tiene una mano atrás, y es como, te regalaste, pero con moño y con cajita, ya que estamos cerca de Navidad, regaladísimo, amigo, bastante obvio, eh, Bobby, la chica, la, la rubia, eh, para nada tarada, porque... Algo que también hice cuando empezó la película, perdón que, que me vaya por las ramas, pero lo quiero mencionar ahora antes de que me olvide. Cuando empezó la película pensé, la mayoría va a morir. La mayoría va a morir. Y no sé por qué, posiblemente por generar el estereotipo rápido de ver a los personajes y decir, ah, este va a morir primero, este le sigue y este así, este es un personaje más tonto, este es un personaje más inteligente, bueno. Típico en estas películas. Hice ese jueguito en mi cabeza y pensar ¿Quién va a morir primero? Porque además la película empieza con el final, nos muestra la escena del crimen con cuerpos a lo largo de la caminata de este sheriff que llega a la escena del crimen y ve todo este desastre. Entonces yo pensaba, a partir de eso, uh, pará, me dejaste picando esto, ¿Quién morirá primero? Cuando veo a los personajes, pensé, listo, la rubia, la rubia muere primero. Y no sorpresa, grata sorpresa, la verdad que muy bien ahí, muy bien eh, que la dejaron para más adelante eh, ya después en el transcurso de la película y después de toda la situaciones esta que les acabamos de comentar con la discusión entre la pareja y todo eso, bueno, se cambiaron los roles y ahí era más esperable que RJ muriera primero pero incluso después de eso, es como que también mi jueguito seguía y pensaba, uh, ahora quién va a morir y la verdad que el orden estuvo bastante bien. Eh, parece una es lo que estoy diciendo, pero el orden en el que vas matando a los personajes, la verdad que termina teniendo cierta importancia. Hasta la persona que sobrevive, ¿no? Eh, pero bueno, eso para mencionar. Y otro detalle de Bobby, la actriz rubia. Estuve toda la película. Toda la película, hasta que la mataron. Eh, a esto iba, ¿no? Eh, las obviedades, la muerte de ella también. O sea, te regalaste, amiga. Te regalaste. Por más ancianita que sea la persona, no te pongas de espalda a, a un lago. También podés no tener idea de que hay un cocodrilo esperándote, pero no te pongas de espalda. Al pedido, al ponete pie. en el otro lado. Pero bueno, se regaló. Antes de seguir con eso de las obviedades, eh, estuve toda la película. Toda la película pensando Le veo cara conocida Le veo cara conocida, le veo cara conocida Hasta que la mataron Y después seguía pensando, le veo cara conocida ¿De dónde la tengo a esta piba? Por favor Pero, vieron cuando tienen algo en la cabeza Y estaba en la punta de la lengua Estaba ahí, no, no podían sacarlo y, y estaba tan enganchado con la película también Puntazo para esta película que no no, no no no quería agarrar el celular para buscar, no quería ni poner pausa. O sea, creo que puse pausa una sola vez para renovar la yerba del mate. Y nada más. Y ni siquiera fui al baño. O sea, seguí con el mate. Eh, no quería buscar. No quería buscar en ese momento. Quería esperar que termine la película y buscar. Y ahí cuando busqué y encontré. De dónde la tenía esta piba, fue como no me la contés. No lo puedo creer. Nada más. Ni nada menos que de la obra maestra, lo digo, ¿eh? sin miedo a que me bardeen. La obra maestra, una niñera a prueba de balas. La de Vin Diesel, la tienen. Vin Diesel, en modo de niñera, cuidando a, a, a unos pibitos, porque la madre se fue de viaje y el padre la quedó. Entonces estaban solos y los cuida Esta película la vieron dos millones de veces. Es genial esta película, es genial. La canción no la voy a cantar ahora, obviamente, no no me voy a regalar de esta manera ante todos ustedes, pero es genial. Y la hija mayor de esta familia es la actriz de esta película. Yo me quedé como, no lo puedo creer. Ya, <risa> haciendo un paralelo <risa> con lo que acabo de mencionar, eh, ya se veía que encaraba para este lado <risa> desde esa película. Pero no, eh, o sea, me, me quedé como, mira vos. Mirá vos. Y después, eh, buscando eh, a ver qué otras cosas había hecho, bueno, estuvo en algunas otras películas, eh, por ejemplo, en Pitch Perfect, eh, estuvo en varias de esas películas, creo que estuvo en, en tres, eh, no en dos, dos de esas, Pitch Perfect, ah no, en las tres, estuvo en las tres, y después en algunas más, eh, pero típicas películas... No diría que las ve, pero de las que salen 2 millones iguales... Eh, bueno, en esas. Eh, pero sí, las de Pitch Perfect deben ser las más conocidas. Ah, y estuvo en Hairspray. No sé si lo dije bien. La que está Saquefro y John Travolta, bueno, en esa. Eh, medio musical, no la vi, pero estuve ahí. Eh, ni idea de prueba, ah, qué buena película. Pero no puedo creer, cuando... Me enteré que a ella Fue como, wow qué sorpresa Pero bueno, te arreglaste, no te tenías que poner espaldas al lado eh, Y después las otras muertes Bueno, la que más me sorprendió Fue la de Gina Ortega Porque cuando queda atrapada en el sótano Fue como, listo, ya está, muere acá Y no, parece que se escapa Y le cortan los dedos Y fue como, ah, casi Y como el viejo Estaba con la escopeta Re loco, re sacado Yo pensé, ya está Acá le huela la cabeza por, por el agujero que había hecho en la puerta. Referencia hermosa a El Resplandor. Eh, ya está. Pensé, listo, acá le huela la cabeza por el agujero y listo. Fue. Y no, ahí no muere. Cuando escapa, que eh, Maxine llega a la casa y la libera. La chabona estaba completamente sacada, nerviosa. Como, no, no, no, no, todo tu culpa tuya. Y sale corriendo. Y le vuelan la cabeza de una manera... No, no, ese momento... Espectacular, espectacular. Creo que fue la mejor muerte, porque... También, la de Wayne fue muy obvia. O sea, el chabón mirando por los agujeritos y... Tuki, te clavaron los ojos. Era como... Yo ya me había tapado la cara porque en cualquier momento... Algo pasaba por esos agujeros. Y los ojos te iban a quedar como dos huevos fritos. Eh, y después... Eh, Sí, todas esas muertes fueron muy obvias sacando la de Lorraine con ese escopetazo genial. Además, por nuestro punto de vista, es hermoso, es hermoso. Y en ese mismo momento, después de la muerte de Lorraine, eh, digamos que eh, Maxine se revela, si se quiere, porque este, este momento es espectacular. Quieren entrar al cuerpo de... De Lorraine para que no quede afuera Porque claro, no, lo iban a ver Si pasaba alguien lo iban a ver eh, No sé quién iba a pasar en ese lugar Pero lo iban a ver Entonces querían guardar la evidencia Lorraine como que De alguna manera Respira o hace un movimiento eh, Después de que le volaron la cabeza Y el ancianito Muere Le agarra un paro se asusta por, por, por, por ese movimiento Y muere Muere de un paro eh, Chavo el lancenito Y Perlita Después de eso, que indefensa Ahí sale Maxine Y le apunta con, con un arma Y le dice, quédate quieta Oso boleta Y la abuela se, se planta Perlita se planta Y Con la escopeta que había quedado por ahí tirada Le quiere disparar y sale mal. Sale mal y sale para atrás. Y se hace, obviamente. Los huesos eran grisines. O sea, galletita. chao Quedó ahí tirada. Y por las dudas, Maxine cuando eh, Perlita la estaba puteando, la aplasta con la camioneta. Hermoso. Eh, pero bueno, podría destacar como puntito negativo eso de las muertes obvias, aunque la verdad no termina de ser algo que me haya molestado en la película, porque también, a ver tenés que pensar tantas muertes originales o sea, en un punto va a terminar siendo eh, destino final, con muertes que ya sobrepasan la originalidad, o sea es algo completamente sobrenatural por momentos, eh, entonces está bien, sé es yo, son obvias y se podría haber forzado un poquito más y por ahí me molesta un poco más por el hecho de que en otras sí eh, se esforzaron. Por ahí amagaron con hacer la obvia, como contaba con Lorraine, incluso dos veces. Y no, fueron algo más sorpresivo. Eh, en cambio, decidieron ir por lo obvio con otras eh, muertes. Eh, está bien, lo destaco como algo, repito siempre, cuando... Menciono esto, no necesariamente es algo malo en la película, sino un puntito para destacar dentro de lo negativo. Y me olvidaba la muerte de Kid Cudi, que tiene un plano hermoso, <risa> con la sombra y... Bueno, ya dije tantas cosas que decir pija no va a ser un problema. Con la pija ahí, en la sombra. Eh... Cine. Es, es poner esa imagen y... Y... Nah, cine. Cine, cine puro arte. Eh, y el abuelito, el ancianito, lo vuela de un escopetazo. Retrucándole la de. Yo también fui al ejército. Ahí tenés. Anda a buscarlo al ángulo. Esa muerte fue obvia. Por ahí no tanto, pero sí, hasta ahí. Puntos positivos: muchos. Muchos. No tantos, pero muchos. La historia. No me voy a explayar en este punto porque justamente fue el que mencioné anteriormente. Me gustó mucho esa escena, me gustó mucho ese momento, esa escena en la que hablan y se pelean Lorraine y R.J. Eh, ya expliqué por qué. Pero en general la historia está buena. O sea, eh, parece que va a ser algo completamente tonto, estúpido y una simple excusa para poner a un montón de personas juntas en un lugar y que los maten eventualmente en el orden en el que más convenga para la historia pero termina siendo una historia bien trabajada lo necesario, ¿no? tampoco, repito, uno de los mejores guiones de la historia del cine no necesitaba hacerlo, no necesito hacerlo con lo justo y necesario se profundiza en ciertos aspectos y listo Después, Matanza, que en un punto es lo que la gente quiere ver. Y está perfecto, y está perfecto. Y yo siento que esta historia, con Perlita, en la precuela, va a tener un poco más de recorrido, si se quiere. Eh, así que por eso quiero ver esa película. Eh, y, y bueno, eh, en X al menos me gustó la historia, me gustó... Cómo se trabajó ese aspecto, la verdad que muy bien. Eh, los personajes, también mencioné algo, los personajes. Eh, cada uno aporta lo suyo, muy poquito o mucho. Aportan lo necesario. Eh, Perlita también tiene todo un trasfondo eh, que ya lo descubriré en la precuela. Donde seguramente van a profundizar mucho más. De hecho, entre ellos, entre los abuelitos, entre la pareja de ancianitos... Eh, ¿Por qué le doy el diminutivo No sé Ancianos eh, Hablan sobre esta vida pasada De hecho eh, el, el anciano en un momento Menciona el nombre Y ahí es cuando se me prende la lámpara Y pienso Ah, es la protagonista de la precuela ¿Qué me estás contando, chica? ¿Qué dices? Entonces ahí fue como Ah, para para. para. T. West ¿Qué onda este universo cinematográfico? Eh, Así que bueno, hasta ese punto están bien trabajados los personajes Que hasta hay una precuela de uno de esos personajes Entonces, nada, me gustó, me gustó mucho Me gustó mucho, eh, todos eh, tienen lo suyo eh, Posiblemente de los mejores en cuanto a ese aspecto son, repito La pareja de Lorraine y RJ eh, Que trabajan más esto de eh, la sexualidad en las personas Que no están acostumbradas por, probablemente a, a estas cuestiones eh, y eh, el personaje de Mia Goth, eh, Maxine, me gustó. O sea, me gustó más ella interpretando el personaje que el personaje en sí. ¿Se entiende? Eh, el personaje estuvo bien, sí. Por ahí me esperaba un poquito más. Es la protagonista, ¿no? En, en cierto punto. Protagonista doble, porque interpreta a Maxine y a Perlita. Pero nah, estuvo bien, estuvo bastante bien. La verdad que, que me gustó, así que... Nada. Eh, muy bien, Mia Goth eh, Una actuación fenomenal Las actuaciones también, o sea, más allá de los personajes Las actuaciones fueron muy buenas eh, Y algo que ya mencioné anteriormente Dentro de la historia Esa profundidad necesaria Tampoco mucho, pero Que queda perfecto En la película Lo justito y lo necesario Y la banda sonora. la banda sonora me gustó Muchísimo, por momentos Con una onda más tétrica por otros momentos jugando más a lo que se acercaría a una película porno. Que no lo es, pero que juega con escenas y con momentos acercándose a eso. Eh, y me gustó muchísimo. La verdad que es una banda sonora que me gustó muchísimo en esta película. Y lo destaco como algo muy positivo. Antes de terminar de hablar de esta maravillosa película. Unos detalles. Hablando de esto de escenas, eh, planos muy muy lindos eh, hay dos momentos en los que vemos una escena en la que nos muestran justamente una escena ya de la película eh, digamos grabada con eh, el personaje de Kit Cudi ingresando a la cabaña encontrándose con el personaje de Brittany Snow que interpreta a Bobby y entonces Jackson y Bobby tienen esta escena eh, previo a eh, la escena de sexo dentro de, de la película. Y en paralelo tenemos a Lorraine entrando a la casa de los ancianos hablando con Perlita. Y los dos momentos juegan con el paralelo entre el ingreso de una persona a la casa, la otra persona recibiéndola la limonada, que se sirve en ambos, y una frase perturbadora, completamente, que se repite, en la que hablan de que se tiene que ir, la persona que ingresó obviamente, antes de que llegue. En un caso se especifica a papá, por la escena ficticia de la película, y en otro eh, se hace referencia al anciano, la pareja de, de Perla, pero ambas escenas similares. La verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Y el discurso del final. El discurso del final eh, casi en paralelo con eh, todo lo que iba haciendo Maxine eh, en, ese, en ese momento. Eh, o sea, el discurso en la tele que se mostraba y Maxine. Eh, repitiendo varias frases de ese discurso. La persona que está en la televisión predicando eh, todas estas frases eh, es este evangelista que es nada más ni nada menos que el padre de Maxine eh, Él mismo lo revela en ese momento y, bueno, eh, ella menciona frases de, de su padre eh, y después de todo esto se va, se marcha. Eh, por lo que tengo entendido, Maxine, la tercera película de este universo cinematográfico de T. West, eh, sucede después de todo esto. Eh, por lo que el padre en un momento menciona de, bueno, queremos que nuestra hija vuelva. Y ella a lo largo de la película mencionando que quería ser actriz porno y quería triunfar y que quería que la gente la reconozca. Eh, posiblemente no vuelva con su familia... Y el título de la película eh, daría a entender que no va a volver, pero hay que ver qué pasa con ese vínculo, con el padre. Eh, que no lo metieron así nomás. La verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho. Es como agregarle otro condimento a algo que podría haber sido simple, ella matando a Perlita. Y no, le agregan ese, ese condimento. La verdad que me gustó muchísimo. Y para terminar, ahí sí, el final conectándose con el principio, con todos los cadáveres a lo largo del de camino dentro de esta casa. Eh, claro, cuando lo fui viendo, eh, me, me gustó también esto de, entre los giros que tiene eh, la película, al final, es como que los muertos fueron cambiando de lugar. Porque cuando matan a Lorraine... Eh, yo pensé, pero pará, no había un cuerpo ahí. O era el primer cuerpo que se encuentra el Jerry cuando ingresa y no sé qué. Y no, después la mueven, después eh, eh, el ancianito muere. Eh, y era el otro cuerpo que estaba al lado. Y yo me acuerdo cuando empezó la película que pensaba... Pero pará, que había dos, tres cuerpos y... O sea, eso me gustó muchísimo porque eh, te dan a entender que varios de los personajes estaban filmando esta película porno, iban a morir dentro de esa casa, entonces en mi cabeza pensaba, bueno, seguramente se meten a la casa. Y, o sea, sirvió, al menos en mi caso sirvió para engañar un poco eh, esa escena del principio, mostrando los cuerpos tirados en, en la casa, tapados obviamente, eh, para intentar adivinar y hacer ese jueguito de, bueno, van a morir por acá, este muere acá, este muere allá... Eh, Nada, me, me, me gustó mucho Me gustó muchísimo Hasta acá mi reseña Este fue el episodio de X X Esta gran, gran, gran película Y mi calificación Para esta película Es de 9 y medio sobre 10 Ya, entre lo mejor De este 2022, la verdad que me gustó Muchísimo Me pueden seguir en Instagram Si quieren, si no quieren